No, oigan, oigan oigan, oigan, e oigan Imagínense novias del Jungkook Y ahí cuando están en un momento romántico, ¿no? Cookie <risa> Y cuando estén emputadas en Cukencio, Enfrente <risa> de sus padres Jungkook Con tus amigos Les presento a John Jungkook <risa> a ver, voy. Con los padres del Kukencio Hola suegrito, soy la TN ¡Ja <risa> al Jungkook con tus amigas. Yo de cariño le digo Cookie o mi conejito, pero ustedes por respeto deben decirle señor John Jungkook, ¿ok? Imagínate, nos regresa el Jungkook del gimnasio como de costumbre, todo sudado y te dice, morra, lávame mis calzones. Y Tú de sí patrón. Yo sí le lavaría los calzones, ¿ok?